Asafodero, soy Kilietamo estamos de vuelta con Ion 6. Gameforge, Color modian y con mi gradeadora Clara Ju. Bueno, vamos a hacer la instancia al laboratorio de Arquemia que tiene que ver y forma parte de la quest de campaña, ¿vale? Bueno, Vamos para adentro y a la vea. Eh, la quest, bueno, la instancia es igual. Tanto para Helios como para Modian. solo cambia su ubicación y tal vez puede quedar con ah, la se hace igual Por eso el color no lo he mostrado, si queréis ver cómo se hace color de colorio, por si dudas Tenéis mucho vídeos mío entrando en, en, en el laboratorio de Alquenia de, de cuando jugaba, pues sí, es distinto, en verdad sí cambiaba, sí uh, si cambiaba si sí, cambiaba, si sí, cambiaba el de la modian a los helios. ¡Uy, cuida! Pues, no, pues no me acordaba de esto! ¡Uh, qué pa' que te No me acordaba que el de la modian si era distinto a de los helios. Eh, aquí veis las veces que he hecho esta distancia. Bueno, a ver. Eh. Con los helios. O seguramente. O habré publicado. Es que esto lo he grabado después de haber jugado con los helios. Eh, seguramente. os habéis puesto un enlace a algún directo mío. Haciendo el laboratorio. Cuando jugaba en el servidor ruso. Bueno, pues vamos a hacernos la distancia. Y que diga? Velocidad parada. Velocidad de defensa física y velocidad de defensa mágica. Puesto. Pues vamos a esto también. ¿Por qué? Porque es gratis. como gratis, pues la damos. Me ha ganado una mierda, pero bueno. En fin, pues vamos haciendo esto. Eh, no me acordaba... Hostia, la verdad, no, no me, me acordaba para nada, que era distinto. No me acordaba para nada, ¿eh? Ningún objeto disponible. error! Se habrá muerto el asunto porque otra cosa. Uf, qué roma tonto. En serio. ¿Qué habrá por aquí? Vamos a mirar. Objeto equivocado Bueno pues bueno ya sabéis que si estáis viendo esto no habéis visto otro y os voy a decir, ¿qué tal? no lo, no lo ha grabado, es un instinto Vale eh, Ya lo grabé, ya lo hice en un directo, así sin, sin problema Uy, esto que no puedo subir cámara Sujeto de problema peorador, sujeto de cámara va a ser Por pues si hay algún Namez y suelta en algo medio interesante que no creo Pero bueno eh... Eta, vamos, va a morir Vale, me he equivocado A ver, si he dicho que muere, que muere Y ya está Muerte, acá fallo Me van dando había uh. ese momento que dice ya la ha pues ya no ha molido lo he dicho para que el enemigo se crea que verdad la había liado pero no lo he liado Yo soy soy muy bueno Tapus Vale, digo, son los dos magos. No, a, ver... a ver, os ponéis. No Poneros bueno, de acuerdo, porque me ha pichón leo y no sé por dónde vaya a venirme. Qué tiene, caca de la vaca. Esto de codificar. ¿Cuál será? pito pito to, calorito, aquí. No es el objeto adecuado. Vamos. No. El tío cabrón, nos tomamos una Será el tío borracho Y si le da la carta de este? Ah, vale, bueno, la carta Carta, vale Entregar a, a Peuro La carta de... Bueno, esta creo que ya la puedo entregar, ¿no? Sí Esta nada Esta nada Eduardo. Dios mío, no me han dado ninguna, ningún penita más ojo, ojo, Que te va a agarrar, ¿no? Y... no me dicen nada de que mate a Lur de que haga estragos. Yo creo que una vez que he entrado, a ver, tengo que salir a los por la puerta, eso es obvio. Vale, vale, vale, y vale. Corte a eso por ahí, y pasiva, vale. Y yo creo que una cosa. Ahora sí. A ver, ahora sí me lo han dado. Ahora sí. ahora hago así. Y hago asado. Y a ver, cómo a ver cómo, cómo acaba esto. Pues esto es muy fácil. Ahí está, perfecto. Ningún objeto disponible. Y esto es ¿eh? entrenamiento. Me dan el golpe de chupasangre. Perfecto. Ya tengo para hacerme el del golpe de chupasangre. ¿Lo puedo hacer aquí ahora mismo? O por el en distancia no puedo. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué? Calla. Ningún objeto disponible. Ahora con Dalin o con CoCard. Vale, entonces.. Eh, ah, vale. Pon entrenamiento, pero no lo puedo hacer de aquí. Vale, vale, vale. Perfecto. Imposible atacar. Y esto amigos es un milady Que puede con muchos a la vez. A la vez. Oh, con, much, con mucho a la vez. Yo a hablar muy bien, ¿eh? O oh, me da cuenta, ¿no? ¡Wow! ¡Me ha transformado! ¡Qué feo, coño! Tengo barriga. mierda, De esa. A ver qué me da. Joder, ahí. Oh, un puñal primigenio de, far de Farista. No me he dado ni mi propia arma. va bueno, esto. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Y para afuera. Veis, entonces ha hecho 10 minutos. No sé. Vale, bueno, si quieres limpiarla, puedes limpiarla, pero qué tontería. Lo que no importa es hacer una quest. Ahora sí, ahora vamos a coger esto. Esto para entregarla. Esto para entregarla. Vale, y hay que entregarla. Ahí, pues cogemos, le damos al teleport. Y le vamos hacia allí, raudo y veloces. Curamos un poquito. Entregamos, pues. ¿Qué te los va? Pues mira, que estamos. Epa. ¿Qué te los va? Nos ponemos cinturón, tenemos ya el level 21 Os estaba esperando. Nada, el level 22 nos ponemos la mierda esta. Y supera misiones regionales a eh, menudan hasta el nivel 27. Vale. Eh, ahora, ahora, ahora, ahora. Canta y Mira. Aquí para entrar en el proceso de cromedia o cromedia trial, nivel 23. Vamos a llegar sí o sí. ¿Por qué? Porque vamos a coger primero, vamos a ir aquí arriba. Pasando sea, no, la quest eh, del DT. del la estigma. Porque no hace falta cogernos el estima S. Nos cogemos la bueno, estima S, que bueno, todo lo que se estima mejor. No hacemos nada y vamos hacia abajo a desbloquear eh, Cromedia Trial. de Trial siempre es con instancia que se hace cuarto de hora 20 minutos. Según la destreza que tengamos con nuestro personaje, porque a este level no vamos a tener. No vamos a tener una potencia como para decir, hostia, me hago la distancia en nada. Eh, hay muchos, son duritos, no nos van a matar, a no ser que seamos un poquito torpes. Por eso, ya os digo, eh, esa si se hace en 20 minutos. ¿Qué ocurre? Como la distancia no ha cambiado absolutamente nada, no la voy a grabar. Como me no la voy a grabar. No ha cambiado en nada, estamos, quien ha jugado a Ion ya será a, a la punta de la nariz de hacer la instancia Así Qué que, como me tira, no, no creo que la grabe Mejor de tener que hacerlo, porque es que se le vea muy bien y hay que hacerla, pero No le voy a grabar, por cierto, esto que para arriba por para abajo Ten en cuenta, ¿eh? Anda que está Hace sonido como si metas la boca entre dos buenos pachos, ese igual. Vale, eh, que ni mapa, tú ni que sabes. Hablar con humor. Con humor. Es eh, un daeva que tiene buen humor. Sí, no sé mi humor, ¿eh? Pero pues vaya, pues vaya mierda, no me acordaba de que qué laboratorio era distinto para el otro Acusadme si necesitáis algo. Me queda un poco... Un poco, un poco mal. Habla con Agegia. Vamos. Con A. Agegia. Sacerdote del destino. AGESIA. Bienvenidos. era como eco. Venga. Pero no ha cambiado nada. Ha cambiado un poco lo que es la localización. ¿Veis? Ante vos se extiende Asmodia, sometida por los hechos. Mentira. Podría ocurrir lo mismo con Elisea. Está en vuestras manos. Me tengo que equipar esto. La estima no hace falta que la usáis. ¿Vale? De hecho, no hay que usarla, lo único que hace falta es equiparla Ya está Nos equipamos, derrotamos al mamarracho ese Le decimos que lo hemos matado con mucha sangre Bienvenidos. Nos llevan a Belula, nos dan el estigma, la equipamos y podemos seguir con otra tontería Sin problema La las es eh, que mi amigo Teleport está un poco alejado de nuestro sitio, pero bueno. Llegaremos y punto. ¿Dónde eh, está, por cierto? Ahí está el chiscoño. Recordad, la cueva azul es clarita, no la gallé, a no ser que sea esta, por ejemplo. Que si sí hace falta hacerla, porque es la, la cueva de tiro. ¿Qué ocurre? Vale. Ahora vamos a un agente de estigma y no lo equipamos. El icono lo podéis ver aquí abajo, ¿veis? ¿vale? El iconito. Lo vamos a aumentar para que lo veáis, ¿veis? ¿vale? El icono de un estigma. Vamos para allá y no lo equipamos. los no hay un Stigma fijo Lo digo por si soy nuevo. Eh, hay que elegir qué Stigma equipar. Aquí está, por cierto. Ahí está. Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Hombre. Pues sí. ¿Veis? Y aquí tenemos una nueva skill, chupasangre, que yo me la voy a poner aquí Bien. Ahora hay que subí al 22, al 23 para hacernos Chromedia Trial Yo aquí que suelo hacer, con los helio me suelo mandar una cueca a llegar a Revolu Heaven para hacernos Eso pues supuestamente ya ha llegado al 23, aquí no, pues vamos a irnos no para acá ¿Vale? aquí con suerte, a cual, Si no dan alguna más, subiremos al 23. De borrachera, perra. Pues es una mierda. Ah, mira, pero aquí tengo más. Eh, interesante. Os estaba esperando. gracias hacía yo que to... No, os doy la bienvenida. No, este es la ah. Ya sabía yo que raro era que no te subieran automáticamente para hacer Trial Y eso es lo que raro iba a ser eso, ¿eh? Bueno, no, no, un truco para equiparnos siempre el, el anillo o el objeto bueno eh, y no aquí Back eh, 129 Y este de menos, pues damos aquí y elegimos el bueno, ¿veis? Vale. este a la puta mierda, porque vale nada más que uno de esquina y no, no, no lo vamos a equipar Bueno, 23. Llevamos 17 minutos grabados. Eh, habría que hacer cromedia trial, pero no mandaba a ser aquí una misión. Vamos a hacerla para subir por lo menos. Eh, seguramente te subamos al 24. Vamos a hacerla. Encontrar esencia de la Eva transparente y llevársela a Geiror. Y la esencia de la Eva transparente es eh, matar fantasmas de la Eva. No fallamos. Lo bueno de esto es que si con esta quest, que lo dudo mucho, no suben a 24 y no dan alguna que otra aquí que no venga bien, pues mira. No es el objeto adecuado. Tengo que decir que por ahora las clases que llevo jugadas, la 6.0, por ahora la matocha a mi gusto por ahora las que tenemos jugadas que son pocas eh, son Weaver. por ahora pero bueno a ver que nadie mata bien el Gunner a este level la cueca le dan no se le combina bien, así hay que hacer una pequeña pausa de skill. Pero bueno Y el Gladys? pues si sí, gladi tiene una rotación de skill que me gusta mucho. Imposible atacar Mátalo, mátalo ya. Mira, Mirad de que vale haber equipado esto. ¿Veis? Habilidad en cadena, golpe salvaje, corte de comentadores y golpe chupa sangre. Mira para lo que vale esto. Ahora, esto lo hemos rematado dos veces. Y luego, cuando den el otro remate, lo haremos tres veces. Es un objeto equivocado. Esto es un puntazo, sobre todo para PvP. Sobre todo pensar en el PvP que la skill hay que hacerla rápidamente. Vamos a hacer el enemigo... con el DP lo hemos tirado lo podemos haber rematado pero digo <muchas> no, otra más y entregamos quest y dejamos pues ya sabéis el vídeo para después con lo de trial recordad no voy a grabar con trial lo tenéis grabado mil veces lo tenéis en directo lo tenéis en cientos de vídeo no ha cambiado nada como de trial sigue siendo la misma distancia que antes repetíamos más de 5 o 6 veces y ahora con hacerla una única vez no basta, ¿vale? Ahora recordad trial, o el proceso de cromedia con que lo hagáis una vez o basta No hace falta que lo hagáis más No, os no doy la bienvenida eso, eso, el tránsito No, os no doy la bienvenida Ya está, vale Me duele la cabeza ¡No, Robstin, ¡Abrid los ojos! Seguro que no me queréis ayudar. Esto que tiene, que, que tiene que ver con la Cue, con, con Cromediatrial. Bueno, ¿qué es Os doy la bienvenida, Deiva. Os doy la bienvenida, Deiva. Vale, si aquí, ya haremos Cromediatrial. Ah, no, calla, que es que la Postoy quest No bueno, sí, sí, es la que quest va. No, porque esta es eh, la de Bueno, pues acaso vamos a dejarlo Veremos que hayan cambiado la entrada Seguirá la, entra... Seguir la entrada esta ¿Veis? ¿Vale? Pero vayamos que el pavo este No meta Ah, no, no, vale, no nos mete no ha dado... Vale, no ha dado para que sigamos la quest Bueno, pues ya sabéis, vamos a dejar aquí, ¿vale? Eh... Maniclo media trials y ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Recordad que, bueno... Eh, a ver si en el próximo... Quitándola el tema de la... De el tema de la distancia pues además se le ve rápido. Pero ya te lo digo... distancia no como antes que hay que repetirla. Con que hagamos una vez no va a tener sobra. Así que ya sabéis. Soy Kile. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.